Muy buenas a todos chicos y chicas Bienvenidos un día más a mi canal Aquí Bandolero 7.0 Y hoy os traigo No Man Sky Seguimos aquí donde lo dejamos Estoy todo viciado con el, con el juego vale. Yo ya prácticamente he terminado Ya todo esto, ya me he aburrido ya de todo Seguro que hay más cosas por ahí Para encontrar Pero bueno, nos vamos ya a otro sistema solar ¿Vale? De acuerdo Así que bueno Vamos a ver qué tal Estamos aquí en el, en el espacio He salido del planeta Y tal Me he encontrado aquí con, con un montón de asteroides Esto se le puede disparar Podemos cambiar de arma Con el lanzacohetes ¡Vamos! Pero no le doy vale, Hay que acercarse un poquito más eh. Uh, fuera Ok Ok Vamos a saltar al, al hiperespacio Pero ya, vamos Ok Hola Ulises, bienvenido A nos bueno, dan oro, vale Está bien A ver el misi aquí Vamos Pues nada, ahí estaría Falta ahí escudo que tengo que recargar No sé cómo se recarga el escudo ese Y nos vamos, eh A ver Venga, Fuera de aquí que tengo aquí el planeta este que salió Vamos a ver Por allí mismo, yo qué sé Vamos aquí eh, Aquí, mapa galáctico De acuerdo Vamos a ver ¡Ostras, tú! Vale, estamos por aquí Creo que tenemos que ir ahora a Sodush, creo, ¿eh? <risa> Vamos a ver Ración libre Destino núcleo galáctico, vale, pero... Pero negro, estación de Alala Vale Tenemos que ir al... Recorrer ruta Esto que todavía no lo tengo muy controlado A ver, había señalado y el solustí Ahí Ahí Vale, 93 años luz Un F1, muy mal, de agua No sé yo, tío ¿Hay otro? <ríe> no puedo ir... Ah, otro Sí, tío M5 No, necesitamos un F5 F8 Esto que guapo, tío A ver si encontramos a la próxima Centauri <ríe> Mira F5 Pasa que estoy harto ya de agua, tío Fuera del rango de salto Vale, vale Ok Un F7 De agua también, tío Son todos de agua, la madre Que parió <ríe> Criatura bloqueada por señal de humana, anómala. Bueno, vamos a tener que ir al Solusti. Este, yo creo, eh. Ciparoni. Y Un montón, eh, de sistemas, tío. Como mola. Bueno, nosotros seguimos para adelante, ¿vale? Y, y ya encontraremos un F5. Un F1. Pero bueno. Vamos para allá, ¿no? Este era. <risa> ¿Sodusty este o qué? Si me veis donde no es Sodusty ya me fui En fin, no, aquí no Sodusty, Rodulver No, hombre Ahí F1, venga, un sistema ¿Vatura? Vale, la primera vez que lo hago Es el sistema este del hiperespacio Ahí vamos Venga, vamos a ver A ver qué nos encontramos ahora No he visto ni los planetas que había ni nada Bueno, al menos tenemos ya ahí nuestro Nautilo, ¿vale? El submarino ahí, que le he puesto ahí Un par de tecnologías A Mesotraje también le he puesto ahí tecnología A la, a la nave también, incluso Tenemos ahí un par de naves ahí que tenemos que arreglar y me he llevado todo, lo de mi base me lo he llevado todo, ¿vale? Vamos a ver, estamos aquí ya si tenemos que ir a la estación espacial, supongo que sí Seis planetas Vale, construcción, suministro medio, niveles de conflicto moderado Bueno, vamos a esto Ok, hey, ¿Qué pasó aquí? <ríe> Informe de sistema de monitorización de la nave Error de error, fallo del sistema de guía Buscando otras rutas Buscando, buscando. Obtenida. Tino en 16, 16. Sí, sí, como siempre. Vale, vamos haciendo la ruta que nos no han marcado esta gente. ¿Aceptar nueva guía? Claro, a ver, claro. Ven, y aceptada. Trazando ruta. Ok. Aquí. Fuente de combustible detectada, me dice. Sigue al guiado automático de la nave. ¿Y ¿Dónde está el guiado automático de la nave de Despertar? A ver, a ver Dale ¡Epa! Tenemos dos, ¿qué tío? A ver, que tengo aquí otro <risa> Ahora se me ha ido Me salen como dos, tío Bueno Supongo que será ese, ¿no? Fuente de combustible, llegada por En una semana Vale Solanio, cobre, fósforo y plátano, yo necesito amonio, tío. ¿Dónde está el amonio? El chis. <risa> A ver. Y de gama cobre y uranio. Y ferrita. Nada. <risa> amonio. ¿Dónde estás? Pulvo, cobre para finio y ferrita. Nada. <risa> <risa> Un problema, pues necesito el uranio O sea, el amonio Vale, sí Tenemos ahí <coughs> Ahí la estación espacial Vale Que también nos interesa, pero bueno Otro planetilla Sí Y me tiene amonio Ay, que no tiene, tío Pobre pirita y plata Bueno, un problema, ¿eh? Lo del amonio Qué mal, tío Vamos para allá Vale, llega llegado una semana Pero bueno, esto lo solucionamos rápido Estamos a una fuente de combustible Ahí le damos al L1R1 Venga, iniciamos el salto de pulso, ¿vale? Estoy tan viciado He subido uno a un vídeo de... De la plataforma moradita Porque... Dice ayer Ojo aquí, ¿eh? Dame demonio Me va la dar amonio. Vale Ya, ya Ya tengo llenita <ríe> A ver y si podemos cambiar algo para Para mi sotraje o algo Lo llevaré también un poco lleno, cuatro espacios tengo He cogido las máquinas estas, ¿vale? Para ponerla Ahora cuando llegamos al planeta ya establezcamos nuestra base Pues nada Estas cositas que le he ido metiendo aquí a la nave Este país cubriendo algo más No sé, esto lo podemos analizar Bueno, de oro Ok Lo tenía yo en lo alto, creo Hay un par de huecos más Puede estar bien Venga, oh. Que vaya para allá Ok Voy a romper aquí unos poquitos de meteorito Ya que estamos ¿Aquel que qué? No Lo del amonio, bueno Ya me diréis, dejádmelo en comentarios Ahí, a ver Si sabéis dónde anda eso En el amonio que si no No puedo me agarrar una cosa que necesito Hostia, está, está muy grande el, el meteorito Es eh, eh, el mele caliente Ojo, oh, ojo oh, Ojo oh. oh, oh, ese Si no me ha disparado Si me hacen piratillas Vale, no sabemos lo que nos vamos a descubrir aquí Ojo que tiene Va a sacar ahí Mira, mira, qué gracioso Vale Se sacarle más minerales Tío para defendernos Vale Ya no tengo espacio Venga, vámonos, vámonos Que nos liamos <ríe> Ya dan tres días bueno, Los motoritos estos Hay que tener cuidado, cuidado vez <ríe> el motor de pulso, más bien Voy a tener que hacer, ¿vale? Vamos a ver A ver, manda Ay, no tengo Combustible suficiente el motor. Sitio... Ahí tenemos... Vale... Tecnología recargada. Ahí estamos. Esto es lo del propulsor. Bueno... He mejorado el propulsor. Creo... No sé dónde lo tengo mejorado. Creo que es este no... No, este ya lo tenía. Reflector de teletransporte ya lo tenía. Cañón de fotones de combustible no sé, venga, seguimos para allá dale ahí el motor de pulso ahí vamos vamos a ver qué descubrimos aquí chavales, desearme suerte, lo no vamos a necesitar y veo algo ahí abajo no sé qué será Vale, como tenemos que ir para allá Zorkanic Sigma ¿Vale? Parece que es acuático también, sí, sí Ok Vamos eh, ya, no la, la señal, ¿eh? <ríe> ya no veo la señal, eh Tú Ya no veo la señal Vamos a escáner Vale, vale, que estamos aquí entrando en la atmósfera, en las nubes. Sigo el guiado, vale. Yo sigo el guiado, pero ahora qué? Ahora no tengo nada para... motorizamos ya o okay, qué, tío? Está el combustible, ¿qué decía. Parece que sea esto. Aterizar aquí, vale. A ver qué nos encontramos. Ay. Venga, chavales Chicos y chicas, mirad que el cielo tenemos Y una nube un poquillo rara nube de noche parece Nuevo descubrimiento Planeta hirviente, ojo Una moderada vamos a ver con el planeta hirviente Vale Localizado una importante Fuente de análisis, vale Vamos a examinar esto Vale, es este. Para empezar ya aquí a, a escanear, vale Cargamento, que ahora iremos para allá Todo esto Bueno, chaval Piazo de planta Mega minerales Okay. Nos bueno, escaneamos un poquito a ver lo que nos podamos encontrar. Pues de fósforo. Está interesante, ¿vale? Supongo que ya lo hemos escaneado. Flora peligrosa, le más Sí. Cuidado ahí. Vale, mi nave. Me hago otro barrido ahí. Indica el hidrógeno. El sodio. Más plantita. Muy bien. Vamos a ver esto. Hace calor. No me he traído nada para la calor. Vale. Tenía que haberme lo comprado. O me cambio de planeta. A ver qué hacemos. Polvo de ferrita, me no lo identificado. Vale. Es que no tengo nada para la calor. Ok. Ay, Cerrita de hidrono este, Ahí, láser de extracción Avanzado No sé, tío, yo para mí que me la había comprado, pero no <risa> Bueno, no veo nada por aquí A ver El barrido de objetivo, venga Es para donde me indica, objetivo alineado Ahora ya, entre media de estas piedras, ¿vale? Estancia estimada 3.46 Mucho calor, ¿eh? Está dando ya Tengo que instalar la base y toda la pesca Bueno Puedo hacer esto de intensificador de señal A ver qué nos encontramos, a ver Lo puedo transportar Vale Y este con que lo recargo Con sodio, vale Tenemos bastante Incluso las baterías Ok Bueno, a ver dónde movemos esto ahora A ver dónde lo ponemos El intensificador, vale Finería Unidad y la baliza Es lo que me he podido llevar de la base ¿De acuerdo? yo que para allá Vamos a ver si encuentro algo pero ¿y la nave? No me quiero ir tan lejos okay. Quedéis un 15 Ahora gastamos menos, ¿eh? Ahora gastamos de 15 en 15 escane Pero claro, de aquí de la nave no me lo dice Vale <coughs> No me se alcanza? para iniciar la búsqueda A ver si aquí, ahí veo algo No sé, es un depósito parece de mineral, ¿vale? Venga, vamos a ver. No hay combustible en el propulsor de lanzamiento, me dice. Bueno, Falta, ¿no? Pero ese hay que aprovecharlo. Tenemos ya el inventario bastante lleno, ¿vale? Ver ¿cómo lo de tritio? Que me dará tritio. O hidrógeno. Tritio, sí, sí. Me pone H3. Venga, vamos a ver. Eh, Por aquí, me de oro Ahí De sulfuro Vamos, vamos Ah, vale, esto es la nave, ok, ok Venga, vamos a ver. Tenemos sitio por aquí de momento Ok Venga Salimos de la nave Graba Ok, guarda Ahí está Tivo alineado Para, porque me lleva para allá, tío No quiero la carta Yo para mí, que había visto algo ahí Pero bueno Tengo que ir donde me... 173 Vamos para allá Protección contra temperatura activada ¿Esto qué Analizar Déjame que analice, hombre Un momentillo <ríe> Temperatura 60 Es que estos planetas no tenemos La protección, ¿vale? Adecuada Venga, vamos a ver. Posito de cobre No es lo que queremos eso sí. Eso sí lo tenemos cerquita. Vamos a perder tiempo, pero bueno, mirad la pantalla ya como Nos cambia. Ok. Está oxidado dado <coughs> Vamos a ver. A la nave. Silla de estas que no queremos cuidado, ¿eh? ¡Ostras, centinela! ¡Cuidado! ¡Ostras, tú! No podemos tocar el terreno, ¿eh? ¿Ahora por qué me da para allá? Ahí, A ver qué es aquello Cuidado ahora con los materiales y todo, ¿vale? Parece ser esto, sí, sí He encontrado algo ¡Eh, eh, que me caigo! Vale, cuando soy la musiquita esta épica... Venga A ver, ¿qué es esto? No tengo ni idea Corazón de la anomalía Ok Ostras, esto va a ser lo del ala o algo La estructura no se parece nada A lo que haya visto en mi viaje hasta ahora Todo parece totalmente alienígena Claramente fuera de lugar, ya te digo Estamos en otro... Estamos en otro bioma Hemos cambiado de bioma, chavales. Como en el Seven Days Today. Venga, vamos. Eh. Mientras la miro fijamente, las palabras se forman en mi mente. Un extraño fragmento de un discurso cortado. Tiene que lo de la, la razón de la anomalía. Es un viajero, es un amigo. Si decir que somos amigos, ¿no? Yo qué sé. Me va a decir que lo estoy troleando. <risa> A ver Resulta muy raro contestar preguntas que no tengo claro que me estén planteando Pero algo que he tomado clara, claramente nota da mi respuesta Me abruma la sensación de que algo ha despertado De que alguien me observa Se plantea otra cuestión ¿Es el primero? ¿Es el último? <ríe> Yo creo que somos el último Vení Vale No sé cómo se comunica conmigo Este monolito es ancestral Y no puedo evitar la sensación de que no para de repetirme las mismas preguntas Vuelvo a preguntar ¿Ha visto el ojo carmesí? ¿El ojo carmesí le ha visto a él? <risa> Ahora qué tío Ambas, yo creo ¿Vale? Probabilidad de anomalía Excede los parámetros de seguridad Brecha detectada, ya estamos Alerta, madre mía, las fronteras caen, los muertos se derrumban Tu universo aguarda Encuéntranos, viajero Entra no me ataques los centinelas Célula de curvatura, bien, supongo, ¿vale? Centinela, destino alcanzado, dice A ver qué tenemos monolito, destino alcanzado Piedra del saber, ¿vale? Está ahí el centinela, tío Encuentra el mensajero misterioso Ábrete camino por el espacio Eso significa que nos tenemos que ir de aquí Bien mejor Porque no quiero Quedarme en este planeta Bueno, de momento hasta que no tengamos protección, tío El fósforo estaría bien Todo el edificio esto y todo, pero Vamos a seguir la misión, ¿vale? Memoria de los vikens Parece un planeta de los vikens Turpan, turpan Jig, jig, jig, jig la piedra resuena, produciendo un sonido que inunda mi mente Una visión toma forma Veo dos grandes extraterrestres entablando un combate Al final uno de ellos sale victorioso dejando a su víctima desangrándose Con su última fuerza el extraterrestre vencido me hace un gesto Ok, aceptamos el conocimiento Estupendo Y aquí estamos con... Con la raza esta nueva Antes estábamos con los que ahora estamos con los me parece el nombre Viken flota en mi visión Un eco de una extraña visión Que acabo de experimentar Una palabra en esta lengua extraterrestre Se graba en mi cerebro Estupendo, ya hemos aprendido una palabra No sé si es la primera o no Se puede mirar eso Vale ¡Eh! Un animalillo por ahí ¿Eh? Tenemos que ir a localizarlo 62 metros está este Está bajo tierra o algo No identificada Se me va, tío Eh, está ahí Bien vamos saltos Bueno <ríe> Fijar objetivo Pone el sino. Carbono carbono condensado. Bueno. Cosita varia, ¿vale? que me daba? Me daba sodio. Ostras, esto, tío. ¿Qué es esto? <ríe> Manipulador de terreno. Ah, de cobre, tío. Ostras. Yo le doy mientras no venga él. Hola, Benjamín. Bienvenido. escorpión ahí, auténtico. lo porque lo mismo ya no era escorpión. Han descubierto un nuevo. Ok. Mismo y hay más cosas en la cueva. Yo que sé, tío. Estamos aquí investigando, ¿vale? De momento, bueno. Cuidado con estas cositas. Ok. ¿Cómo te va? Estás muy perdido. Ay, ay, ay. ¿Qué es eso? Bueno, la protección. Va ahí. vale. Me damos un poquito de sodio. Perfecto, por ahí. Ya estamos casi llenos, ¿eh? Con los pegos. El polvo, de silicato, historia. Fuera. Padón, no me llevo nada. Venga. Voy para la nave. Ostras, ostras. Mira el carguero. Y otra nave que viene. Ñom Venga, vamos por el espacio Vamos por la nave y... ¡Oh, aquella, tío! ¡Qué grande el carguero que es! Ok Seguro que hay más cositas, ¿vale? Pero... Flora peligrosa ¡Ah, ostras! Un centinela Cuidado No queremos centinela También hay que matarlo ¿Vale? Pero bueno Vamos para nuestra querida nave. Tenemos que establecernos la base y la estación espacial para coger ahí otro espacio en el traje. No, la estructura esta no vaya, vaya planeta este, eh. Edificio desconocido. Ya, que pasa es que está muy lejos. Examinando por pues, si vemos algo. Nuevo algún animal o algo. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ojo! Pasado, tío. Algo me ha atacado. Yo había visto otro, pero bueno. Criatura, esta está nueva, ¿no? Sí, tío. Criando. caer <ríe> un dios. Que suyosa. Allí hay otro nuevo. Bichoe. Eh. Dice. Sí, sí. Cuidado. No sabemos. Vale, la garrapata esta ya la vimos. Algunos parece que se repiten un poco. Está todo descubierto por ahora, este no. Vemos más si este que me ha, me ha atacado, ¿eh? sido tú? Sí, flora peligrosa. ¿Lanzarrayos? No, el otro es las... Toma ahí. Eh, cuidado con el centinela que anda por ahí. Eh. ¿Cómo canalizar. Ojo, la un mitad, creo que es lo que tiene ahí. O oh, no sé. No, no, esto es esto. Ok. La de extracción avanzado, ya. Bueno. Vamos para la nave. No quiero matarlo ni nada esto. ¡Eh! ¡Oh! A ti sí para atacarme. <ríe> Cuidado, estos se van. Se atacará. Vamos a acercarnos un poquillo. Vale. Podemos. Mira este tío. ja! <risa> este es graciosísimo, ¿eh? Es este chiquitín, tío. <risa> Qué lástima no tengamos que Mira la garrapata esta. Madre mía, necesitamos pienso de ese. A dar a las criaturas, puede estar bien. ¿Eh? Esta nueva también. Todo esto le interesa, ¿vale? La, la investigación. Ok, vale. Vamos para la nave y vamos para el espacio. Venga, no hay combustible en el propulsor. Vale, hay 16, pero no me deja despegar. Cargamos. Eso tenemos el uranio. De acuerdo, va bastante, ¿eh? De momento, para menos para recargar la nave, muy bien. Perfecto, poco sitio la nave, lo malo La plata, me la llevo Tampoco tengo mucho sitio en eso atrás, ¿eh? Así que bueno Vámonos Vámonos, bueno, chavales el espacio, dicho esta Creo A ver si encontramos otra señal Este planeta muy mal Me gustaría ir a la estación espacial, ¿vale? Allí pillamos otro, está muy lejos Dos horas Y ahora la señal Donde dice que vaya, tío, no, no, no lo tengo claro, ¿eh? Chordona de la base, disponible Usa tío, para cambiar de misión activa Explora planeta cercano. Vale, vale, vale Un momentillo o Está sea, lo que me interesa la estación espacial, ¿vale? Mira, aquí tenemos los los planetas, porque no podemos denunciar, pues vaya rollo. Bueno, podemos aquí registrar todo. Vale, este fue descubierto por tal. Seis planetas tenemos. Venga, vamos a ver lo que podemos encontrar. Solo he señalado dos, ¿vale? O sea que estos, no lo sé, quizá no nos señalen el amonio. que tanto necesitamos, vale raza predominante de los viking, nivel de conflicto moderado, cuidado ahí con la batalla y economía de construcción, suministro medio vale, este podemos renombrarlo corcani sigma corcani bandolero, no okay. o sigma bandolero, me gusta más Mucha tele, si le ponemos 7.0... Va mejor, le ponemos otro sello. Bye. Ok, a ah, Memphis, Memphis de Pai también. Este no me a Renombrarlo, ¿vale? Entonces fue el que estuvimos, lo que no sé si podemos volver aquí, es lo que no sé, ¿vale? Aquí tenemos nuestra casa, muy bien. Tenemos que hacernos otra casa Ok Y vamos a Registrarlo todo A nos vaya dando ahí nanites. Son pocos, pero bueno Las actividad de centinela Eso no nos interesa nada, tío Casi mejor este, ¿vale? No sé Ya iremos, a ver Ok Esto, las misiones por favor Tenemos esta Y esta, vale, vale Aquí me dice la principal que use el mapa galáctico Para buscar pistas, vale Que bueno, de momento lo vamos a dejar ahí Vamos a ver esta Pero el sistema Menfi me dice Planeta 2 de 6, vale, pues tendremos que Seguir buscando más planetas Ok Estoraje, eso quisiera yo El estoraje <risa> Si alguien sabe Cómo hacerme los, los cofres, vale, para meter cositas Estaría muy bien, estoy guardando las cosas De momento en la nave Examinar datos a los archivos un ordenador de la base, vale, vale Tenemos que poner el Ordenador de la base a otro planeta Está claro, voy a intentar este Que hemos visto ahí y tal Si no, pues Vale, el mes fieste Si no, pues intentaremos otro de estos ¿Este cuál es, tío? ¿Acabamos de salir o qué pasa? No No me lo señala Está lejos estoy De ellos Acabamos de salir este Y no me gusta nada Voy a ver este un poquito, me acerco un poco a ver Si podemos descubrirlo o algo Está muy lejos, no me lo marca. Scanner tampoco. Pues nada. Vamos a la estación. Quedan siete horas. La puedo marcar. Venga, lleva en dos días. De sonada. nada. Vale. Ahí sí. 20 segunditos, sí. Y el escáner. Si sí, sí, aflojar un poco, vale. Este planeta. Vale, este es el menfín. Ok, ahí me interesaría, ¿vale? Tiene luna. Tiene la luna allí. Sale un borgo. Mirad, qué guapo lo de la atmósfera, tío. Se ve rojo y azul. Y aquel. Vamos a hacer. Hostil, Ostras, tú. ¿Esto qué? Es? No dañar, sé, su espacial de las fuerzas hostiles Pusa el intercomunicador Cuidado Ladrón, cuidado, ¿eh? Intruso de pagotilla flor unidades, abriremos fuego Paga tú y tu patética nave O tu patética... Tú y tu patética nave al de ley Madre mía Si nos negamos, nos van a atacar, ¿eh? O sea que... Y de momento no estoy yo muy... Tenemos que un cañón y tal. Vamos a negociar, ¿vale? Lo vamos a hacer ahí un poquito. No sé qué me recomendáis. Es la primera vez que me enfrento a estos ladrones. ¿Alguna, algún consejo? ¿Algún comentario? Por ahí, chavales. Tipo negociar. Tenemos bastante dinerito. Así que es mejor no arriesgarnos a sufrir un ataque. De acuerdo. Yo creo que voy a negociar. Ningún comentario Parece que no Estáis callados, chavales No sé qué os pasa Últimamente Venja, tú que tienes experiencia con esto <ríe> Negociando Tú que eres bueno, negociador ¿Qué hacemos? Negociamos un poco, ¿no? A ver, aquí Ah, vale. Tampoco vale tu vida Entonces quédatela, me dice <risa> No sé, ya, ya, yo tampoco Por eso es un juego nuevo No he, no he querido ver Nada de los youtubers, de, de los streamers ¿Vale? Para que no me hagan spoiler Porque esto es todo spoiler eh, Una misión secundaria, pero bueno Vamos a ver ¿Qué nos dice este? Vale, lo mismo le hemos pagado ahí ¿Vale? <risa> Malditos ladrones <risa> A ver, a ver Este Nada, nada Sin descubrir, ya, ya Si vamos para allá, tío Digo por descubrirlo Un a la estación espacial, lo sé Estamos antes y todo No sé Ya las 26 minutos Venga, vamos a la estación Si no, no En un día, dos días ¿Y este? A no me lo marca ¿Tres días o qué? O tres horas 16 minutos Sí ¿Qué me gusta? Me gusta a mí lo de explorar, ¿vale? También los, los planetas A ver qué nos encontramos Venga, vamos para la estación Vamos allí Un descansito allí en la estación espacial, ¿vale? A ver qué nos encontramos por allí ya decidimos en qué planeta nos quedamos, porque hay que... Vale. Hay que poner el ordenador de la base. O sea que... Está guay, esto de viajar por el espacio, eh. Los expertos dicen que no es muy, muy real y tal, por lo que vi, pude ver en un vídeo, pero va... Bueno. Eran... De esto, eran ingenieros, ingenieros aeroespaciales y rollo, que sonían y han viajado al espacio, Nina. <ríe> Ni tiene que estar tecnología Cañón de fotones y toda esta historieta Así que muy bien Estamos aquí en la estación Esta que le parece El diseño nuevo, ¿vale? más de los piquen estos Los <ríe> No sé a qué suena A chuchería o algo Los viking los viking Un minuto cada vez tarda más, dos minutos Puede ser esto Que vez tardamos más Hombre, ya Venga, vamos a ver qué nos encontramos aquí Esto mola también lo de las estaciones, ¿vale? Ok Esto mola mucho Porque descubrimos mucha información aquí Y veremos a ver a dónde nos interesa Establecernos la base Al menos tenemos seis planetas Dos más que en el otro lado Creo que había también una luna Me pasa eh, Estoy aquí un poquillo Dentro del planeta, vale, vale Salimos Ok También nos podemos cambiar de skin Para estar aquí ya como estamos en otro Otro sistema solar Ahí llega otra nave De acuerdo Podemos comprar y tal Cuando tengamos dinero Yo tengo ya tres naves tengo la mía esta que viajo Y un par de ellas que las tengo que arreglar No sé qué hacer con ellas Me las puedo convertir en chatarra, creo Me daría ahí un montón de dinero Pero bueno Ya me... Ya me recomendaréis lo que, lo que podemos hacer con ellas O bien. En es la zona de tienda, vale. Aquí vamos a ver este amigo. El primero, cabeza de pez martillo. Este de tiburón martillo. Mira, a ver, como con este ya tenemos bastante idioma, pues algo entendemos, amigo. Hola, yo no tener estado. sí, no, ya se activa de repente. Acercarme, tiene que haber sueño. se acabará de despertarse. Vale, vamos a solicitar ayuda. Que esto no viene muy bien. Y aprendemos otra palabra, vale. Eh, no lo sé lesión Amistad Yo creo, tío O oh, misterioso Venga, vamos con el misterioso Vale El pero Ya ves tú Esto es lo misterioso ¿Qué? Venga, vamos A ver esto Hola, amigo El operador este Este no sabemos idioma Así que Estoy casi seguro Un diagrama de un dron centinela Como no tenemos más carcasa Este por aquí Ok Y ahora pues lo mismo nos da, ¿vale? Comercio, corba, misterioso tecnología Como corba no tenemos mucho, pues venga, vamos Vale, viajero Ok Ese es por ahí Hola, brigadier estos son los soldados, ¿vale? Los... Depredadores estos. estos Son como una raza de... De guerrero A ver, los labios, de sus dientes Mientras prueba mi aroma, dice <ríe> Me voy a solicitar Vale, seguimos aquí con el viking. Ok Intruso, bueno Pues ya sabemos los intrusos Mira, intruso y arma Sabemos ya, ¿vale? Venga, Luego podemos practicar Pero si nos equivocamos Viene fatal Así que de momento Pues esto Vale, de viaje De viaje misterioso De agresión y de amistad Vamos a ponerle de amistad No hemos pillado ninguno Venga, ayudar Ahí, muy bien Seguimos buscando gente por aquí Este ya hemos hablado con esto Que dan vueltas por aquí es pues martillo y todo Este nos Guarda este creo que no Vamos a ver, solicitamos ayuda De comercio Puede estar bien Son todos iguales, ¿eh? Van todos ahí blanquitos Dar Venga, vamos a ver Algunas plantitas nos daban algo Si nos acercábamos De cambiar Bueno, da igual, la vista da igual Cartógrafo, no No De momento, no, no Todavía por ahí una Pedimos ayuda Lo mismo, lo mismo que me decía el otro, ¿vale? En la otra estación ¿Este qué pasa? Que no me dice nada Enviado Vamos a ver Este que nos comenta Pertenece al gremio de exploradores Vale, vale Nada, no... De momento, nada no quiere nada con nosotros Este que era El de misiones Creo que no va a tener nada, pero bueno Hablamos con ella, así. ¡Ostras! Por si sí tiene ¿eh? Tesoro de larga distancia Recoge 250 de amonio ¡Ostras! Esta me interesa, tío Necesitamos amonio La de mejora de su traje Tío, la tengo que hacer, eh Mata 14 criaturas. Explosión escandente mata 7 centinelas. Y escanea minerales. O sea, bastante fácil, pero bueno. Esta todavía no podemos, por lo que sea. De nivel 6 o algo. Bueno, quiero esta del Amonio. ¿eh? A ver si me lo indicara por ahí, algún lado o algo. Vamos a ver. Ok. Ente alianza, rango necesario, el cliente deshacerse con un producto Creo, Cree que desequilibrará la balanza del combate a su favor El cliente valorará tu discreción en esta tarea Me da de recompensa, uno de reputación Y un gráfico de mejor de traje Creo que puede estar muy bien, ¿vale? No sé qué, qué tal, pero es que me interesa Mira, misión en curso, pues estupendo Nosotros no teníamos misiones ¿Vale? Tesoro de larga distancia Consigue objetos para el cliente Coge amonio, 0 de 250 Explora un planeta del espacio para identificar recursos Ya yeah. Pero como no, te, eso lo sé Utiliza el visor de análisis para encontrar depósitos de minerales Una vez que está en el planeta Pero claro, si no tiene El amonio, el planeta Como hemos visto, no sé yo, ¿eh? Si habrá sido bueno coger esta misión este me habla de un arma, no sé qué Parece preocupado Vamos a ver Comercio Ven. Almacenamiento Eso es lo que quiero, almacenamiento, tío ¿Este qué? Colección de cubos Se han insultado gruña y me mira desilusionado bueno, yo le pido aquí ayuda, vale. Pedimos otro dicen, por ejemplo, gra, ni idea, eh. ¡Puah! o sea, vale. Esto vamos a ver tiene, a ver si tiene amonio. <ríe> yo no creo. Pane bueno, de cableado, creo que vale más barato que allí en el otro sistema donde estábamos. Por uranio, ¿vale? No voy a comprar nada, era por mirar Y aquí los oh, vendibles Vamos a ver nah, No voy a vender nada Vale Aquí la sal se paga muy mal El platino también Buah, que mal se paga todo, ¿no? Bueno, la ferritas, pero las ferritas no la voy a vender tenemos dos millones ahí ya De unidades, está muy bien Cinco mil nanitas, ojo con esos chavales Conseguido cinco mil Y no sé, estoy mirando por, por si acaso Pero No veo yo ahí Grandes ventas, ¿vale? Este igual quiero que venderlo ahí Pero no, me da muy poco y pff, No sé Este comercio local mismo se lo puedo dar a alguien o algo dos no. Perla viva muy poco. Nada. No voy a vender nada, ¿vale? El cobalto ionizado. Pero no, por supuesto no lo vamos a vender. El de sulfuro. Se vende bastante mal. Aunque bastante caro. Pues nada. ¿Y dónde está el de su traje, tío? Aquí no es. Pero bueno, vamos mirando esto también. Para la otra pl plataforma. Y mi de esta, tío ya ¿qué pasa? Tienes de ahí, hombre Veamos Venga, no es que nos da esto Lo de vale, siempre carbono, ¿vale? Recordad que os da un poquito las plantas Ahí de... Ah, mira, tiene la luz Y la tenemos encendido, Pero es que las luces Dan menos luz Bien, esto nos da unidades ¿De acuerdo? Un poquitas, pero bueno Vamos juntando Este igual Trae nanites Venga 79, muy rico Ya ni más nada, no, más puertas Ni nada Vale Bueno, vamos Aquí mirad, podemos mirar ahí estrella y el espacio, chavales Ahí graba Perfecto Que grave nuestra partida cómo pasa el tiempo con, con este juego Chavales, es muy inmersivo, eh es muy inmersivo Venga Algún guest más esto O yo qué sé Vale Vamos a ver No sé si es el mismo de antes O qué Parece ser que sí Podemos practicar No sé si sabemos más palabras Y podemos Vamos a ver Unas palabras que, Vale A ver, amigo, yo qué sé. Está asustado. Pero me da un sequio. Bueno. El caso que me da ahí. Un fragmento que ahora no lo quiero para nada. Me va a ocupar un espacio. Vale, lo abrimos. A ver qué nos da. En principio 3200. No sé qué me dará al abrirlo. Ni lo sé lo que me ha dado. Se me habrá unido ahí donde sea y, y no lo he visto. A ver aumento por dihidrógeno pues, No sé si nos fuera interesado eso o no Bueno, creo que de aquí nos vamos a ir Esta parte, no sé si allí hay... Vale. Está ahí un poquillo bugueado parece ¿Esto para dónde me llevaría? A ningún lado porque no tengo tele, el teletransportador puesto, ¿vale? ¡Hasta luego, amigos! Para allá Podemos cambiar nuestro aspecto y todo Podemos hacer viken aquí <ríe> Está eso que todavía no lo he descubierto Me pide pasarlas, creo Tengo ya un par de ellos, pero de, de V1 nada más Vale Aquí podemos cambiar el aspecto nuestro Hacemos viken aquí Para ir A su A ver si sobre escribirá. Configuración personal Yo creo que sí, ¿vale? Porque de esta manera Esta la tenemos guardada aquí, creo Atuendo guardado Voy a ver ¿Tenemos guardado o no? No hay atuendo ¿Y cómo puedo guardar? El atuendo Vale, atuendo guardado ¿No puedo guardar? No sé por qué al cual está atuendo, se anular los ajustes están las prioridades en este espacio, ¿quieres continuar? No, no es que no lo sé lo que estoy haciendo, ¿vale? No quiero anular. Cartar cambio. No sé, estamos guardando aquí. Hemos guardado, ¿qué, tío? Sí, principio si sí, venga, no sé. A ver, podemos hacernos viajeros, vale, vale. También que son alienígenas y guapos también. Podemos hacer un weekend de esto, a ver qué tal. Un verdecito rojo. Decirme algún color o algo. El azul está guapo, vale. De dragón azul. Pues bueno, ni lo cambio de momento. Bueno, podemos cambiarle. La forma de la cara y todo esto Me parece ahí Un poquillo raro Ah, vale, que me ira o algo Ostras Ostras, más cabezón, tío ahora vale, ahí con menos cuello, pues, yo, yo que sé la cabeza más pequeñita parece Bueno, ¿dejamos ese de la frente o qué? Tipo de cabeza el de prefecto Brigadier Portador de bandera Comandante Aquí tenemos guerrero El guerrero no me hace mucha gracia, tío el Asesino de enemigo Este sí mola, ¿no? Buah. Este está terrorífico Y con los conecillos ¿Qué os parece? El sicario, de momento el 5 El que más me gusta y dar nada, nada, nada, pues venga, vamos a ver. Vale, no le cambio más nada. Está chulo. En azul y blanco, me gusta. El, curso, el espacial industrial. El liso. o El bordado, no. Tenemos este. No. Parche, no lo estoy viendo muy bien. Bueno, eso me da un poco igual, ¿vale? Abrazalete y tal. La lado Coraza, como vamos de guerrero, no sé, tío. Este antiguo no me hace mucha gracia. La coraza es belta mismo. La haya grande que no sea ahí. Pero bueno. Antes tela y eso no sé si fueron los que me puse la otra vez y reforzado venga esos mismos armas resaltada marca de nudillo y el otro marca de nudillo y... Esta me gusta, no sé, la malla lisa, no sé qué pensáis. Leras coloreadas. Bueno. La bota... Para reforzar esta ya me la puse, la lisa. Tan chula, sí. Vale, como zapatilla y luego ahí... Está guay, me gusta Y luego la mochila, podríamos darle un cambio si pudiera abrir esto, que no lo tenemos, ¿vale? estilo esto no sé cómo descubrirlos todavía me imagino con nuevos potenciadores picado o la raya potenciadores acentuados mínimamente y bueno color primario roja naranja cambiar un poco no sea totalmente azul vale Maradita Rosa Blanca O brío Roja, tío Yo qué sé Roja y amarilla Vale Tenemos ahí el robotijo en amarillo, vale Y este azul No se ve mucho En blanco Vale, se ve poco, la verdad se ve poco Está ah, bien Bueno No da un poco igual Ahí mismo azul Y el estándar También podemos cambiar el título A ver, teníamos algunos Habíamos descubierto Trabajo, esfuerzo, obra Mercenario, ente Vale Soldado Ojo ahí el primer bique, vale, a ver cómo podemos cambiar esto. No me acuerdo, vale. Ahí cambia un poco, pero no. Sé. Un secundario blanco negro. Ahí se ve mejor en negro. GAC, armamento viajero bandera huevo exploradores una flora corvas astronauta fotógrafo pirata. ¿Qué el viken, viken? Estaba buscando el viken Vale, el símbolo viken Luego lo de la S, no sé Cómo se puede cambiar eso y tal A ver Aquí parece que ya no tenemos Mira sí si reflejo, ¿eh? Vale, yo creo que el otro está bien Nómada, caminante, ¿vale? Pastor, plantón El fundador pero azul de las profundidades. <ríe> y ya está. Vale. Me dejamos ese de soldado mismo. Guardar. Sí. Vale. Y ahí hemos cambiado un poco. No tenemos casco ni nada. No sé si eso afectará o qué. Espero que no. Que no nos afecte ahí a. A los sí, no que no nos muramos ahí de. Vale Esto, esto es lo que yo quiero Mejora ese traje Vale Ahí, muy guay Mejoramos 15.000 Perfecto Muy guay ¿Tú qué tienes, amigo? ¿Somos como ellos? Ok Comprar Vale Necesitaríamos el, el... térmico Protección térmico ¿Pero este de qué es, tío? ¿De este el fuego? Sí, sí Pues sí me voy a comprar, ¿eh? Protección térmica contra el fuego Este es mejor ¿Vale? Porque el que hemos visto antes Tenía fuego De momento Me lo compro Tenemos ahí nanites Ahora hay que instalarlo ¿De acuerdo? A ver si le veo No sé ni dónde lo ha enviado Este es del minotauro Que este hice mal en comprarlo Este tener este sitio? Bien, tenemos un sitio ¿no? en se trae. Ok Perfecto, ya no tenemos más para instalar más tecnologías ¿Podría moverla? Sí, sí, correcto ¿Vale? Podría quitarme la radiactiva o la... Esta, la del oxígeno Gasta un montón Pero bueno Por ahí vamos Esta la llevamos ahí Muy mal Diferencia rápida En la nave Es que esa no la puedo instalar Hasta que no tenga el minotauro con bueno, eso nave no podemos hacer nada. Yo creo que muy bien, ¿eh? Tenemos la protección térmica. No sé esto con qué se cargará y tal. Así ah, con fósforo. O batería de iones. Bien. Tenemos alguna batería por ahí. Venga, estupendo. Pero eso trae mejorado. Este para el nave no sé si podremos hacer algo. Seguro que sí, ¿vale? Módulo de láser Lo mismo con el láser este Extracción, claro, tío Ah, pero del Minotauro No, no, no, no No tenemos Minotauro Necesito un módulo de láser Pero de, de la nave, tío No tiene más por aquí, no Vale, Minotauro, nada, tío Creo que lo he comprado, pero no sé si me funciona, ¿vale? Del Nautilo, este. Pues son módulos, ¿no? El cañón cañón. De potencia. El módulo del ase. Solo tenemos este. No, eso, nave. No, esto sería para el. No lo no sé, tío. ¿Será nuestra nave o qué? No lo tengo ni idea Bueno, de momento lo dejamos, ¿vale? Hasta que lo tenga más claro Investigación de nave Ok Comprar módulo, ¿lo veis? Aquí más, más historieta para la nave Estaría bien comprarle alguna, tío, para luchar. que no sé lo que hacen. La lista de ciclotrones. El infracuchillo, que no sé. ¿Vale? Acelerador de infracuchillo, ni idea. Este estaría muy bien para escudos. ¿Vale? Y este estaría fenomenal, tío. Esto hay que comprarlo, el cañón de fatones que tenemos. Y yo creo que sí. Este, este mejor, ¿no? El S Que vale más caro Venga, vamos a comprarle Vale Vamos a ver Si lo puedo instalar, mira, a ver Bueno, un momentillo Primero hay que Instalarlo desde aquí Módulo de cañón de fotones Venga, instalar, chavales Ojalá me deje Toma, que me ha dejado Bien, bien más daño, más que de disparo y dispersión del calor, ¿vale? Imagino que, que será bueno <risa> Vale, este también lo compré Así que bien, yo creo, me quedan dos, ¿eh? Podríamos instalar un par de cosillas más, no sé qué No tengo ni idea Pero vamos a ver eh, Este tiene datos aquí, está para acá Los datos Estar atento a esas cosillas Venga, vamos a ver Ok, como tenemos ahí dinero, nanita de eso Quiero comprar los buenos Este ya lo hemos comprado Ok Y este no lo tenemos Ni este Balista de ciclotrones A ver, igual lo que es Será una ballesta o yo qué sé Este acelerador de infracuchillo No sé lo que es todavía, ¿vale? Es pues que el de positrones Tampoco el eyector de positrones No sé todavía Este estaría bien el del escudo Pero bueno Vale, y estos que son más chiquitillos No, no quiero todavía instalarlos Pues son de, de C Pillamos pues de A o del S Este estaría muy bien Comprar alguna algún arma de estos pacto silenciador imperfecto Estaría fenomenal, chavales Intercambiar por un millón doscientos ¿Qué os parece? Es que la mía es de clase B, tío Arreglar a esto Necesitamos el amonio Por eso he pillado la misión esa del amonio Son 21 espacios, eh Ojo ahí, tío Estaría muy bien, tío Cambiarla Pero bueno Espacio para estar la tecnología y tal De momento no, vale muy cara, vale Estaría bien, pero vale muy cara en... Encima de clase C, daño potencial Menos, vale Sé que no, lo único es el alcance del escáner No me interesa Nada, nada Es incluso peor que la nuestra, tío Ya tengo, vale, pues tengo... Tengo una repe Que no sé si la podríamos vender O qué, tío, decirme a ver si podemos vender Otro arma que tengo La multiherramienta. <coughs> Perdón Vale, esto es <coughs> Lo de aquí a ver, Tengo el que me dieron de casa Este No sé si podré venderlo o qué y luego tengo este que lo he arreglado Que el que estamos utilizando Y tengo este También que no lo he arreglado Quisiera saber si lo puedo vender de alguna manera, este Ah, multirramiento A ver, está sin arreglar y tal Esto ya lo arreglé, el transistor Pero en la otra lo arreglé y, no ves, todas las cosas que nos pide y tal Lo arreglé, pero es que igual Entonces esta me interesaría venderla O intercambiarla Yo qué sé, tío Vale el espacio y mejorar clase, no es ¿eh? Esta investigación me gustaría vender Vender la multiherramienta, pero no A ver, tío No tenemos cápsula de esta de venta Aquí Ni mal Este no me la va a comprar Aquí, bueno, vamos a investigar, pero bueno Quiero lo de la multiherramienta esta vez Aquí Aquí Que no voy a poder venderla, pero bueno yo quiero vender la multiherramientas, pero es que solo podemos vender cositas de estas. Vale. Y no lo que queremos. Muy mal. No. Quisiera saber cómo vender las la herramientas, pero no... Vamos intercambiándolas o algo, es la única manera. Vale. Seguramente me pedirán más cositas de estas Pero bueno, de momento no te ya podía tener Amonio, tío El fósforo ya mismo te... Tendremos que ir a poner Pues nada, no... No sé cómo venderla. Me voy a extraer nanites Y esto ahora hablaré con, él, con ellos Pero de momento no No quiero fallar Aquí me piden un... Pasearlas también creo. A ver, las de cosillas. Y hay más, ¿eh? Hay dos datos ahí. Muy bien. Ese creo que no me ha dado nada, pero bueno. A ver, pasear la V3, que de momento no tenemos. Lástima, tío, no poder. Veo la vista. Y vemos mejor. Bueno, no queremos verle el careto. Vemos feo. Aquí, vale. A ver si con este arma la intercambiamos por este. Y bueno, por lo menos pues tenemos otro arma. Yo qué sé, ¿vale? Un impacto a... de, la otra, de la otra estación espacial me fui. Y no miré... Bueno, sí la miramos esta. Pero no la compré, lo que me quiero referir. Vale. Pero claro, la intercambio, pero no... 1.700, tío, es carísima, tío. Pero bueno, puede estar bien, yo qué sé. Es como la tengo repe. Esta y encima está todo estropeada. Y no la voy a arreglar. Vale, vamos a gastar un montón de unidades, pero bueno, para eso tengo las unidades. Venga, cambiamos ahí. Ahí te quedas con él. Con el otro. Ok. Tenemos Rifle láser de este herramienta Vale único que tiene eso Para instalar más tecnología Vale, el manipulador Que me pide la grasa y tal, pero bueno Encima el, el panel de cableado el, Luego el campo de fuerza este no, no lo he utilizado yo mucho esto La verdad Ven. Los tubos los tenemos Este es lo que no tengo ahora mismo Me la puedo crear Aquí no Vamos a instalarle el otro Tenemos la batería que nos pide Dos Bueno, más que la tenemos Y este es que vale carillo, ¿eh? Pide uno Ya lo averiguaré creo que no le voy a utilizar esta multi-herramienta Tenemos la otra, ¿vale? La he intercambiado No hemos quedado eso de dinero, pero bueno Ahora sé si la podríamos hacer En un momento Ok, creo eh. sí Construimos Y ahora Reparamos Aquí muy Muy pro, venga, manipulador, ya lo tenemos, ¿vale? Estupendo. Ahora me quedaría este, el panel de cableado, que como no lo compremos y vale carillo. <risa> bueno. Pero como veis, pues tenemos otra o, otra multiherramienta. Yo creo que bien. Voy a cambiarla. Aquí no. Sí. Mira, pues ya tenemos tres diferentes. Esta, que es la que tenemos ahí todo apañada Vale Esta Que todavía tengo que repararle esto Pero tiene más cosillas y no Más tecnología y tal La podría mover y tal para cambiarle al otro Eso estaría bien también Pues ya os digo, este tiene más daño potencial Entonces pues Nos quedamos con esta El Manipulador lo vamos a cargar, vale Este es lo que menos me nos pide No sé cuánta cantidad tenemos Tenemos un montón De ferrita pura y tal Incluso polvo de silicato, ¿vale? Este nos pide más Pero estos son más... Más caros de hacer este mismo tecnología recargada. Ahí, este igual Vale Cargamos ahí Carbono que tengo un montón tecnología Y a tope Vale, bueno, estas tecnologías se pueden mover O sea que la podemos pasar al... Campo de fuerza que no sé ni cómo se utiliza. <risa> Tiene un potente escudo personal. Ah, vale, que es para sí, menos que sea automático, creo, eh. <coughs> Ve, estupendo. Ah, pues venga, A Seguir avanzando. Vale, ahora sí me interesaría hablar con estos. A ver qué tal, y ya va a buscar un planeta. Sí, vale. Uf, los dos ya. Vamos a ver, el secretario, mi secretario. Ah, eres tú, ¿verdad? Sí. Perdóname, te he buscando durante tanto tiempo. Me han contratado de peor que en todo y cada uno de los ciclos. No te preocupes, ¿vale? Este es para contratarlo, pero no tenemos todavía lo que nos pide, ¿Vale? supervisor que es para ampliar mi base un terminal de construcción que no lo tengo el terminal de construcción Eso estaría estupendo ya lo ya lo buscaremos a ver cómo, cómo hacemos este quilombo vamos a ver el buscador este hay que llevarse bien con él vamos a ver el truso me dice mal vale, empezamos lo del campo de batalla la raza crea de la propia criatura al otro lo robó centinela el, el guerrero sigue sí, señalando un lado al otro. Al guerrero, Funfuñado, siento entusiasmo. Celebro nuestra nueva amistad oh, haciéndome una ofrenda. Bien, bien, chavales. ¿Módulo? ¿O que me ha dado un módulo? Vamos a ver. Ese módulo. ¿Dónde? Módulo de láser de extracción. Vale. a ah, pues ver. Es una C. Yo este no. Aquí no tengo sitio en la multiherramienta, ¿vale? No, no, de momento nada. Tengo yo una S. Déjate, déjate. Modo S. <ríe> nada, eso sería para otra. Bueno, para la otra multiherramienta, ¿vale? Para rifle mismamente. Eh, bueno, de momento nada. Bueno lo que nos quedamos sin sitio ya mismo. Tengo tres espacio Pobre, por aquí. Mismamente. Ok. Tengo ya ganas de ir a otro planeta. así si dejamos ya esto. Y nos vamos para un planeta a instalarnos. Vamos a ver. El terminal de su nave, que no lo tenemos. Vale, para, esto, para contratarlo, contratarlo a los, a los técnicos. Venga, además... Dice que parece peligroso e inestable Debería proceder con cautela antes de invitarlo a vivir en mi casa Ya ves Venga, pero aumentamos reputación Este es el que no quiero cagarla, eh Con él Vale, vi que en ayudar, intruso Creo que el pelaje erizado empieza a agitarse Anticipando mi solicitud Debo tener cuidado para no forzarlo mucho, lo hay Entonces, vamos a solicitar ayuda Ok Lo de la lengua no, porque vaya que la... La caguemos y no molesto. Vamos a ver. La amistad, venga, a ver qué tal. Energía. Pues muy bien. Eh, pues ya me voy. Vale, busco. Eh, no, que está en el email. Up. Ya hablo con él. Ah, son las plantitas estas. Bien, el logro de viaje cumplido. Bien, chavales. cinta alienígena. Bye. Así yo nada de extrovertido ni nada. Ahí Haciendo, amigos, en el espacio, chavales Poca broma Vale, yo creo que ya está todo, ¿eh? Más o menos ha Mejorado ahí bastante Vale Yo creo que ya está todo vale, aquí para mejorar la nave Vámonos Si sí, nos faltaría algo más Pero no nos importa Porque aquí podemos volver En cualquier momento Así que vámonos Bandoleros Al vale, espacio Sin hablar Con nadie más ni nada. Venga Adiós que he hecho Vale Vale Vámonos De ahí Este qué Este grandecillo ¿No? Vale El mefi este Interesaría Tenemos cerquita al mefi eh, hueso <coughs> Hueso antiguo Vamos a ver que tiene Fauna frecuente, flor alto Centinela, ninguno, eso me gusta, eh Ojo, ciclones gamma bueno, bueno, bueno, madre mía, chavales Wow <risas> Ostras, tú Eso me suena que va a haber radioactividad, ¿vale? Aquí tenemos algunos, ¿vale? Pero vale, vamos a ver otro planeta tenemos que mirar otro... Vale, tenemos este más grande incluso, ¿eh? Vale, de más fin, nada. Sin ya lo hemos descubierto. De acuerdo. Y y De gamma, chungo, ¿eh? Cobre, ur uranio. Buah. Tenemos para cambiar de arma o algo. Carga térmica, lanza cañón de fotones, lo que no sé si tenemos el, el potente. Ya. No lo sé. Lo mismo. Lanzacohetes, vale. Tenía un planeta desde el, el hiperespacio, me dice. Ya. Ojalá, tío, tuvieran amonio. No es. Solanios es el nuevo, creo, Planeta hirviente. Ya, ves, ahí hemos estado ya. Y eran actividad de centinela, nada, nada. Está radiactivo madre mía. Por Dios, que chunga está la cosa, chavales. Ay, ay, ay. Grita inmantada, que rubia ahí, eh. A este. Planeta paradisiaco, sí, sí, sí. Ya ves. Ya ves. Vamos para allá. Llegada en lo justo, ¿no? Vamos, motor de salto Ok Vamos para allá, chavales Gente paradisíaco, mira, mira Como Saturno, pero Ahí con un montón de agua El, La Tierra se ve roja, bueno Es normal, planeta planeta, de acuerdo Así que vamos a ver Está guay, tío, es que me mola a mí Esto de descubrir planetas, chavales Una sensación ahí Guapa, tío Me gusta, me gusta Es que no podemos hacer esto en el futuro Porque nos vamos a morir Sí o sí Más tarde o más temprano ¿Dónde vamos? Donde sea, ¿no? Donde nos dejes yo que sé A ver si me deja ya Que me estoy pasando Nos alejamos, tú Ahí Vamos para allá A ver qué encontramos Chavales Voy el escudo ahí. Lo bueno, han picado. <risa> Entrando en la atmósfera. Damos ahí un poquito al escáner que no, no detecta nada. Nada más que los. Nuestros de, de tritio. Los meteoritos. Muy importante el tritio, ¿eh? No debe faltar el tritio, el uranio. El oxígeno y todo, chavales. Todo muy importante. Eso no quiero tirar nada. Y vender luego cosas que no vayamos. ¡Ojo! Tenemos vegetación por aquí, ¿eh? ¡Oh, guapa! Vamos a echar amistad. A mí me interesa quitar del agua. Para poner nuestro Nautilus y tal. ¡Qué guapo, tío! Palmerilla. Montaña. Y de esto no tenemos. Agüita, fresquita. Para instalar la base. Vamos, agua no necesitamos ni nada, pero. No sé. Y habrá agua allí abajo. Para allá. Está agua ahí, porque hay como arbolitos y tal. Parecen pino Bueno. Palmera y Especie exótica. Aquí tenemos la estación espacial. Sí. Esto parecía agua, chavales. Ahora ya no sé dónde poner nuestra base. Vale Vamos a el amonio que no vamos a poder Pillarlo Pero bueno Parece algo ¿Tenemos un edificio? Sí, sí, tío Vamos a ver Edificio desconocido Estaría bien, tío Vale Si podemos aprovechar algo Algún recurso Algo Ya sabemos que el agua está ahí cerquita Vale A ver edificio ni nada por aquí que no parece que haya gran cosa aquí y a mí lo que me interesa es que haya pa, para despegar, vale que de momento no, pero bueno aparcamos aparcado <ríe> ok, salimos de aquí quiciosa, nuevo descubrimiento más llovina, bien, centinela ninguno, bien flora frecuente, bien no sé, sea, que eso es lo que nos interesa. Pues por aquí vamos a hacernos la base, yo creo, ¿eh? Esto hay que analizarlo. Vamos a ver esto. Pero ya. Esto es lo primero, la, la baliza esta. Ok. No siempre hay mucha alegría. Vale, ahí no sé lo que le pasa, que se... Esta es la hacía más, más despacito, ¿vale? Está aquí ahí como una imagen del planeta. Me gustaba a mí. no la vista en primera persona. ¿Esto qué pasa? No se abre, qué raro. Qué raro, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasa pasado? Eh. Me quedo ahí bugueado. Con la bandera. Oigo algo, ¿eh? Eh, amigo, tú eres amigo, enemigo. Adulto, simétrico. Asimétrico, asustadizo. Leche fresca, ¿vale? Esto no pueden dar leche en un futuro. Eh. Canea. Canea la mariposilla. Eh. Luego le pondremos nombre y esas cosas. Por lo menos esto. Algunos rojos más. Si sí, eso. Tendría que salir para afuera, ¿vale? ¡Oh! ¿Este quién es, tío? Eh, amigo Juan, ¡Oh, portador De bandera Ni idea, chavales Nunca me había encontrado uno por aquí por los planetas No sé De esto, de los guis me lo había encontrado, pero no tan Al exterior No sé, parece en paz que fuera en el monego de elementos Vale, vale Gruño, un saludo y dudando aparentemente me De mi capacidad de resistencia me recarga gratuitamente el sistema de soporte vital, eso está fenómeno. ¡Guau! ¡Qué bueno, amigos! Vale, vale. Está dando la gracia. un portador de bandera. Siente con solemnidad. Me, me imagino que lo de portador de bandera será el título como nosotros, ¿vale? O sea que guay. Me gusta, me gusta este juego, ¿eh? No. No estoy jugando a otra cosa últimamente. Si alguno pregunta por, por el Fortnite o alguno Estoy muy liado con el No Man Sky <risa> El Fortnite ya ha jugado un montón Varios años seguidos Y este es mi primer año, ¿vale? En el 2023 estamos con el No Man Sky No es mal año porque ya está el juego arreglado Y tiene ahí varias actualizaciones metidas Ok, incluso en diciembre ahora creo que metieron una. O sea que bien, arreglando ahí bu y cositas. Estoy mirando el parche un poco por lo alto. Y arreglando bu y, y cosas. Han metido más cielos y tal. Así que muy bien. Ya, soporte vital recargado. Perfecto. A ver si podemos hacer aquí algo con la maquinaria dañada. Ya sabéis que nos da cositas también. Esto, bueno, lo podemos recolectar. Es que tengo muy poco <risa> sitio. <risa> Madre mía. O sea, de momento lo voy a tirar, tío. Vale, destruimos el bloqueo. Eh. Menos mal que tiene un parecilla eh, el amiguete. Que nos da? Nanite, muy bien. No sé, vosotros me diréis. Eh, Tenemos sitio para quedarnos por aquí. Hay piedra de saber y todo eso Que eso tenemos que investigarlo, ¿vale? Me lo indica ahí la... ¡Mira esto, chavales! ¡Guau! Esta le disparé antes y no le hice nada, ¿vale? No me lo detecta, no me dice que nada, vea ni nada Una especie de carga No sé si eran los piratas eso, ¿eh? eh. Los ladrones Este nuevo ¡Qué guay! Ha aparecido aquí de la nada y guay! ¡Ay! 3.000 mil unidades Muy bien 10 plantas de animales raros Analista Muy bien Vamos a seguir escaneando de momento Vamos a escanear todo lo que podamos Que veamos lo que nos da, ¿vale? Estas cositas Y vamos a hacer una base, tío Primordial, ¿vale? Para poder movernos por aquí Por este sistema solar Lo quiero investigar todo Y todo... Y, y ya sabéis Explorar el planeta y tal Este que es nuevo, ya me parecía a mí ¡Eh! Que va uno por allí volando también mira que te puedo No, ya muy lejos, tío No he podido Ahora Creo No lo sé Ahora sí Se me ha ido Creo que sí Ah, no, vamos de... Creo que lo he descubierto, ¿eh? Creo que está por ahí No, vamos para allá A ver si puedo Ahí, pues si sí, ya está, lo que sea Yo, ya te... Analizar Vale Sloya. Ok Eh, otro por allí ¡Jo! ¡Oh! Parece más chungo O no sé, está comiendo minerales O algo Tomás. <risa> no todo lo que sea nuevo descubrimiento No viene muy bien, ¿vale? Bueno, por aquí parece que de momento Más o menos hemos escaneado casi todo Infernita. De acuerdo Estoy aquí con el visor para intentar Vale, pues no sé Vamos a ver si pillo aquí algún... ¿No o qué? Aquí este que nos puede rellenar el tren No sé si me lo rellenará más veces ¿O qué? Seguro que hay más cositas por ahí Vale, Ediciones, módulo de tecnología, todas esas cositas mola cobre, muy bien, pegamento módulo de tecnología y nuestra nave y tal. Que hemos aparcado. Bueno, no sé qué pensáis. Eh, tengo otro por allí, tío, que no lo veo. Estará por allí, por el otro lado. Bueno, ya lo detectaremos. Uh -huh. Peligrosa, cuidado La piedra del saber A ver También querría un sitio plano Que no, tampoco, no, vale Para poder construir nuestra base Ese si ya lo hemos El planeta Fastidioso Para construir, digo, algún Terreno planito Bien Otro por ahí esto menos podemos alisar, eh. Tengo el, el, el alisador de terreno este, tío. Aquí lo pasa que está en cuesta y no me gusta. Voy a ver el... La piedra del saber esta. De acuerdo. Está cerquita. Ok. Cuidado. A es acerca una tormenta o algo. Ah, no, es una nave. Creo que es especial. También cuando van, suena. Mira, esa será. Se va a sacar el loco, un chucho. ¿Estrellado qué, tío? Madre mía. Lingüista, lingüista palabra aprendida 50. Fenomenal. Queda flipado, ¿eh? Se, se ha estrellado ahí de gordo. Vamos, vamos. He hecho el hiperturbo este. Ok. Otra piedra del saber. No sé, tío. Sí, lo no hay quiero algo que esté planito hacer comida ay qué gracioso he aterrizado aquí tío la... la mariposilla eso que es flora peligrosa muy mal una flora peligrosa vale un depósito de parafinos Si me interesa Descubrirlo Mira, restaurador salud Ahí, vale y un módulo de tecnología Ahí está planito No sé, tío Ahí está planito, chavales ¿Qué os parece? Ay, aquello, tío O oh, porque aquello... Tiene buena pinta Podríamos ir a la nave e intentar pues Si tiene palo de despegar de la nave Me interesa eso Lo de despegar de la nave Venga, vamos para... A ver, quiero marcarlo aquello Vale Vamos para allá Puedo marcar el módulo Vale, la distancia para el norte Ok, ok Vamos para allá, chavales Esto ya le pegaré O cantina y todo esto ya le daremos Vale, oxígeno. Si A ver. Eh, qué me da. <risa> Dame el oxígeno. Si no sé si le podremos cogerla. Creo que no. Será una trampa. La perlita esa que tenía. Venga, bueno, chavales. El planeta este bastante aceptable. Este sí me gusta. Vale, vamos para el norte. Hay más piedras a ver, lo sé, pero... Ah, donde he marcado yo. Ahí. Y allí tengo la... El poblado este, lo que sea este, el asentamiento. Vale, aquí no hay nada para yo a aparcar. Me fastidies. Y hacerme la base por aquí, tío. Ay, qué mal. No tiene para aparcar. Alguna veces sale. Ay, parece que no Muy mal Pero bueno Podemos construir por aquí, yo qué sé Salimos de la nave Cogemos la baliza e Incluso no sé si podemos construir aquí cerquita Pero estaría bien, tío Dar y trazar, ¿vale? Tengo una señal ahí Ok Ya es como si fuéramos conquistado Esto ¿Este qué pasa? Ahí Descartamos No sé si tengo metal oxidado o no, pero bueno Creo que lo vendí Reliquia, bien Gag, Bien, eso, se si me interesa Para hacerlo a los gags. No se ha encontrado nada. las tengo. Carbono condensado. Escucho que mierda es lo que me da. Los cofres estos. Que pensaba yo que me iba a dar cositas mejores. Pero bueno, me hemos gastado ahí un pasarla. Vamos a ver esto. Se si vale. Aquí, cuidado con los huevos. Esto es susurrante. Aquí, aquí no, no sé yo. Vale, voy a tratar de entrar. Si me deja averiguar dónde está la puerta. Creo que está por en el otro lado. Pero bueno, haremos una vueltita por aquí. Queda los guapos susurrantes. Eso salen unos aliados un tago de chungo. Vale, eso parece dañado, tío. Terminal. A ver, terminal dañada. Sí, sí. Estaría bien a arreglar esto y quedárnoslo. Pero bueno, uno nos deja. El edificio abandonado. Habitante desconocido. Cuidado, eh. Sacar la linterna, que esto no alumbra. Vale, por aquí vamos bien. Ahí. Oigo algo, eh. Cuidado. Eso. Puede ser. No me fío, eh. Esta vez me mata con una criatura. Vale, parece que de momento no Aunque lo oigo, eh No da nada, vale, vale Este Tenemos que abrir este, de acuerdo Ok Munición para nuestro lanzarrayo Algo más por aquí y no Modelo de tecnología, que ha sido el que me han marcado. Mira, restaurar escudo. Lo ves. Eso es lo que no sabía yo recargar. Y es con eso, tío. Hice uno en la base, creo, de estos. Pero no pude dar energía, no sé. Con los cables. No sé si es que va por wifi o qué. Mega terminal dañada. Fuera, destruimos. Se recoge un montón porque hay que abrir un montón de terminales de estas y de. ¿Vale? Y de cargamentos. Me he visto el rojo este. Hay un mundo convertido en polvo mucho antes de la rebelión de los viking donde los nativos se alzaron contra los centinelas. Ok, esto creo que es del lore de la historia. Le enfurecía estar controlado por los ojos omnipresentes de las máquinas. Es como este ojo, creo. Resentimiento generó violencia y los drones fueron destruidos. Atacaron ahí a los centinelas al o algo. Más nativos se unieron a la batalla y después llegaron los bípedos. Y tras ellos los cuadrúpedos, los interceptores del cielo y muchos más. Toda la peña, los de avatar, vamos. Pronto estalló la guerra y luego llegaron las máquinas cada vez más. Hasta que al final. terminaron con la especie como castigo. Aún así la galaxia se negó a aprender de esto. Como siempre. No aprendemos de nuestros errores. La ¿eh? historia se repite, chavales. Descubre algo codificado dentro del registro de datos del viajero que murió hace tiempo. He dejado algo que me ayudara en mi viaje. Fenómeno. Bueno, unos nanites, ¿vale? No era lo que esperaba. Pero bueno. Tenemos algo más. Este hay que mirar otras cosillas también. A veces, ¿vale? Hay cositas que podemos coger aquí. Este no es el caso. A ver, este del amonio ya. De momento no tenemos amonio, así que de momento nada. La misión Tesoro, este. ¿Qué va a ser este, ¿eh? Tenemos esta también. Explorar parecido a Paradisiaco. La descubierta 7 de 12. Me faltan 5. Para documentadas 6 de 7, me falta una Hubo uno Y minerales analizados 4 de 4 Bastante bien Venga, bien, colonizado hace 80 años Guay, tío Como estos detalles Información Venga, esta la tenemos Vale Venga Y luego tenemos esta, la del archivo del ordenador de la base Podremos hacerlo, porque lo de la base lo puedo instalar aquí afuera mismo, creo, ¿eh? Voy a ver ¿De acuerdo? Y lo instalo O sea que... Hay más nada por aquí, Modillo. dicho Para la salida, ¿no? No, otra sala Otra sala, cuidado A ver si va a haber algo por el techo y me va a atacar Con los ruiditos eso, vemos qué. como veis todo atacó al, a la instalación esta A ver, se crea ahí una especie de hongo y de... No se ha encontrado nada Y de garras Vale A ver, qué más cosita, algo más debe de haber aquí, ¿no? aquí Sí, ¿no? Y vamos a ver la enciclopedia esta que nos cuenta... Vale, viquen para c, Pues muy bien, vale, el diccionario ahí, la enciclopedia... Para aprender el idioma viking que no viene muy bien Estamos en territorio viking Ok, bueno, de aquí no veo a llevar nada Bueno, vamos Voy a ver el ordenador este Vámonos Salida por aquí Gracias Gracias A ver si ya lo tengo si hay alguno más Necesitamos Cinco más Buscando animalito, vale Ahí tengo uno A ver Cerca de nuestra nave En el bosque o algo Esto no es nada, ¿no? No Ese ya lo tenemos Ese también Pero yo he visto ahí uno Ese 113 metros Ahí Tenemos la amiguete Ojo, ese sí parece peligroso, ¿eh? Se mete muy, muy inteligente Crecen alas antes de morir Estas frutas leopardo Y este árbol es pequeño No, no, este es este herbívoro Este no creo que... Vale, los módulos encombro, no sé, no Vamos, edificios y tal como este Pero bueno, piedra del saber Aquí tenemos un montón de cosas cerquita Que bueno Vale, mira otra flora que me faltaba por ahí, creo. O sea que muy bien. Alguno aéreo por ahí volando. Sí, pero ya lo tenemos. Ordenador no de base, vale, pero este no lo puedo mover luego. Vale. Cuando lo use.. Para, para establecer la propiedad de la tierra Permitirá la construcción de módulos en base En cualquier lugar de tu elección Es lo que dice Vale, esto para empezar a construir ya nuestra base No sé Hacerlo aquí Al lado de esta base O qué No lo sé ya o sea, vale esto No sé si me atacan o no a ver, ¿dónde estamos? Que estamos en el quinto pimiento, tío Buah. No sé Agua parece que hay bastante, ¿vale? Pero Tenemos dos puntitos de, de control por aquí Estación de afalle Voy a ponerle todo otra vez Estación de bandolero Que le eche A falle, ni a falle Vale El De bandolero 1, por ejemplo Aquí Ok Y este Estación de Alvin No, de Alvin no Estación de bandolero 2 Ok Perfecto Eso por ahí Ya iremos ahora recogiendo todo, ¿vale? No me interesaba eso de momento ¡Buah, cómo pasa el tiempo, chavales, con este juego! Es impresionante Vale, me gustaría cubrir el... mi base por aquí, por el centro, tío Vale Deberíamos de ir para el oeste Estamos bien el... En el... En el ecuador del planeta, ¿vale? Mira, vamos a... Echar todo pues, Ok, ahí pillamos Nanite Por lo que digo, irnos para el oeste e intentar llegar ahí a... Al centro del planeta Vale, pues de todas maneras Pues estamos investigando todo esto Ok Así que bueno, guardamos otra vez. Ok. Ahí está, acción de bandolero 1. Y ya digo, está bien aquí para hacerse la de esa, para... No sé. Está muy plano, lo que me gusta es que está planito, ¿vale? ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos por aquí? Es que no sé si me dejará construir al lado de, de la base esta No tengo ni idea Vale, hay por aquí, pero bueno, son pacíficos Y ya os digo, está planito y tal Y mola A ver Este sitio aquí, tío, este llanito aquí está muy bien Para hacernos aquí Una pequeña Vale y de saber y todo Vamos a coger ya Para que no se lo olvide Mineral no identificado Que será okay. Vale, hemos aprendido otra palabra Otro mineral, así que muy bien Pero vamos a poner el ordenador ahí Es que me gustaría irme para lo este. Ya os digo. Y ahí es la de los huevos. Eso no me gusta. No, no, no, no. Que los huevos salen a alguien muy chungo. Nos vamos, nos vamos de aquí. Palo este. Vamos a hacer caso de mi instinto. Muchas veces. Planta eh. identificada. Todo eso hay que identificar. Planta de no, ¿vale? Perfecto analizar Ahí. No sé ni ya cómo vamos con los minerales y todo esto Pero ve Supongo que bien Ahí Acercándome así Por si me dice mineral no identificado Pero vamos, yo creo que de momento todo Nos vamos a ir para el oeste ¿eh? Sur por allí El norte por allí y el oeste para la izquierda Vale Pues bueno, para aquella dirección Vamos a ver cómo lo hacemos El montupinave Vámonos, bandolero No dudes Ok, norte A la derecha el este Y a la izquierda el oeste Vamos para allá Hay agua y tal Ganeamos mientras En otro edificio Es que todo esto interesa Hacerlo, ¿vale? Sí, arriba Imaginaos que nos hacemos ahí en La casa ahí arriba <ríe> Venga, que gastamos combustible Como tenemos Todo esto lo hacemos en un periquete Ok, aparca aparcado Y la música todo chula No la tengo muy alta No sé cómo la escucháis vosotros Bueno. Aquí nadie ha dañado estamos Construir bloqueo. Anita. Bien. Mira como había aparecido vale. Bueno, bueno, bueno. Muy bien. Vale. El mugo ese. Depósito de cobre ya tenemos. Vale, vale. Un módulo, reserva enterrada. Está muy pero ese está más cerquita. Y no ese sé, sí no me interesa. Eh, eh. Otra plantita. Ahí. Vale, bueno, me queda esto. Ok. Anterilla de esta que veáis. Campamento de sati. Este pues va a ser el campamento bandolero, ya sabéis. <risa> ok, ahora mismo no. No sé si me queda algún pase pasearla Qué raro No se dejan abrir Creo que están rotos, ¿eh? Los veo muy quemados y muy hechos polvo Vale Bueno Yo creo que de momento por aquí está todo Si acaso iría a aquella piedra sabéis Que está muy cerquita Ok, de momento ni estoy farmeando minerales ni nada Solamente Investigar Cuidado con las plantitas Venga, piedras Ahí Esto es muy importante Para comunicarnos con los aliens ¿Eh, ¿Tú que ¿Estás ya descubierta o qué? Creo que sí, ¿eh? Sí Este, a ver Y yo por ahí con las plantitas Ahí, ahí Vale Otro descubrimiento Como veis hay un montón de cosas Pero no es lo que queremos Cápsula de expulsión, tío Un montón de cosas interesantes Quiero saber que no, que no He aterrizado aquí por el, por el edificio Más que nada, ¿vale? Esos son como... Como puntos de, con de control, ¿vale? Que vamos descubriendo por aquí Campamento de bandolero 2 No O 3 Dos Estación 1 Estación 2 Campamento 1 Vale, vale Campamento Vamos a poner también tipo inglés Camp Camp Bandolero Wow Ahí estamos Corto aquí Y pongo ahí Perfecto Aquí Recogemos. Poco, pero bueno, son míos. Y hay que ir más, más para el oeste. Sé si es que claro, no hemos avanzado nada. Si me paro cada dos por tres... Así no avanzamos nada. Como vamos... Bueno, cuidado con el propulsor de lanzamiento. Vale, el norte para allá. El oeste para allá. Quiero irme bastante O sea que tenemos que irnos para arriba ¿eh? De dejarme de Historia Me quito el escáner o lo que sea Pero que salimos al espacio Para poder llegar antes Vamos a ver está El planeta, los anillos, muy bien Lo atraviesan ahí En oblicuo, ¿vale? Ahora me dice dónde estoy Estamos fuera del planeta. lo doy aquí. Ya estamos, tío. Otra vez. Vamos a ver cómo sea si otra vez los pesados. Esto ¿verdad? A ver. Un de nave. No estás solo. Por favor, identifícate. Soy. Tal. Este puede ser inter interesante. Venga, nos identificamos. Hola, soy bandolero 7.0. Abandonaste, dice. ¿Por qué? Decimos que... que.. Lo sentimos. Venga, lo sentimos. padre No me mientas. Tú. Ni siquiera los otros. ¿Estás sobre los otros o con quién hablas? A ver nada. Este. A ver, no hay respuesta. El comunicador se calla. Bueno. Señal está rara, ¿vale? Nada recibida Bueno Red guía desbloqueada Alimentar y domesticar criaturas ¡Ojo ahí! Eso está muy bien Todas las criaturas comerán bolitas de criaturas Se pueden alimentar las criaturas de forma directa O a través de la sección Criaturas del menú rápido Los cebos lanzados del menú rápido Pueden apaciguar a los depredadores ¡Vale! Otras criaturas feroces Desbloqueando nuevas oportunidades de cría o cruces ¡Ojo ahí, eh! Alimentar a las criaturas permitirá que te ganes su confianza Y que puedas montarlas o criarlas Guay, tío, yo quiero montarlas Criarlas también, pero bueno Ok También puedes adoptar una criatura domesticada como compañera Wow, tío Compañeros animales ofrecen amistad y oportunidades de cruces. estarán a tus compañeros mediante el menú rápido Cuida bien de tus compañeros Y podrán poner huevos Lo que te permitirá generar nueva generación de criaturas únicas Bueno, bueno, pues es la leche Chavales Todo... Añade aquí un nuevo formato Aquí al juego Puedes intercambiar huevos con otro viajero incluso El secuenciador de huevos De la anomalía espacial Permite la modificación genética Abrir puertas al infinito potencial de la vida Guau chavales qué guapo tío Mola Estamos con la nave Vale se lo sabemos hacer eh, vale, alimentar y domesticar criaturas. Combate. O las centinelas ¿vale? Son entes robóticos que protegen la mayoría de los planetas. Y colectar recursos delante de ellos hará que se tornen hostiles. Vale, por eso hay. O había civilizaciones o razas que, que se habían enfrentado a ellos. Y colectar ciertos recursos, como bola de gravitud. Pero, vitinos de inmediato a la fuerza centinela Madre mía Se acercarán, te escanarán A ti o cualquier recurso que hayas recolectado Evita recolectar o atacar criaturas no hostiles Mientras te observen Algunos mundos cuentan con centinelas extremadamente hostiles Estos drones te atacarán en cuanto te vean Buah Presta atención a la información del planeta en el visor de análisis Para obtener información sobre el estado de centinela Vale, porque vimos uno que estaba chungo y no quise ir el nivel de seguridad que ofrece en la parte superior del HUD este es el estado actual de las centinelas que aumentará según combata contra ellos, ¿vale? elimina los drones rápidamente cuando te ataquen para evitar que llamen a otras centinelas más poderosas encima como no la matáis rápido avisan a otras centinelas más chungos, eh así que Centinela centinelas es una buena forma de obtener material exótico o sea que eso nos viene bien tenemos que probar a ver lo que nos da de acuerdo tenemos que matar a algunos bueno, más cositas Gestión de armamento multi -herramienta, ¿vale? Eso lo sabemos hacer Está nuevos tipos de armas ¿Vale? El manipulador de terreno ya lo tenemos Jorra de, de multi herramienta En edificios a través de los mercadores De tecnología Algunos edificios planetarios Disponen de nuevas multi ¿Lo ves, Hay que... Hay que buscar estos edificios Vale Ok Está muy bien Queda el de sistema defensivo Vale, lo del escudo Cúbrete, dice Ok Pues muy bien Muy contento Seguimos, ¿no? A ver... Y vamos para, para allá, a ver si me deja... Ay, espera, espera, espera. Que me había indicado la nueva señal, tío. Al final no me dejan hacerme la base. Coordenada del extraño, llegada en una semana. Ubicación aproximada... Puf. No sé qué hay allí. Yo quería ir para el oeste, ahora no me dejan. <ríe> vamos a despertar a esa de... Vale, en esa podemos ir cualquier momento. Ok. Ahora no veo el... A dónde iba yo a ver, Bajo otra vez o okay? qué Para un poco Para allá, ¿vale? Quiero bajar un poquito aquí al... Al planeta Ahí, entrando a la atmósfera Vale Y a ver dónde lo encontramos Lo que decía Vale Estamos por aquí Yo quiero estar más o menos por aquí me la base por aquí quedaría igual pero bueno 8 de 12 quedan 4 animales no sé si vamos bien a la dirección no me lo indico ahora mismo así norte para allá sur para allá Estar ahí, ¿eh? Un poquito ahí entre media y pues venga. Bueno, salimos a trabajar espacio. Cuidado con los asteroides. dejaré el motor de pulso. Me debe dejar. ¿Vale? Para allá Ya iremos a lo de despertar. Vámonos. Cuidado, para allá, para allá, para allá. Para abajo. No, no, no, no, no. No estamos yendo. Me estoy yendo, me estoy yendo. <risa> ya ves, ya no sé dónde estoy Vale Vale, a ver Allí me pillaría la estación espacial Ojo todo lo que tenemos aquí Aquel no me lo detecta todavía Tampoco, bueno, no me quiere... Si sí, este sí Sonobeta Se descubrí Vale, pero tiene hueso antiguo A ah, ver, vamos vale. Sonobeta Creo que todavía no lo hemos descubierto Sería este, imagino Aquí en Perpiña ¡Ya estamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, hombre! Eh, me pillan esto ¡Odio! No, tío, eso estoy. ¡Qué eso es esto. ¡Que viene! ¡Vamos! ¡Que viene otra! ¡Otra, chavales! A mí no me fastidia, ¿eh? ¿Qué pasa? Ah, le he lanzado al lanzacohete ¿Quieres guerra? Vale Combate espacial, más información ¡Toma, le estoy dando, le estoy dando, le estoy dando! ¡Ojo! ¿Pero, pero que Rano ¿Tiene, tiene, escudo, tiene escudo. que lo perdió, que lo perdió? Toma. Ahora no pudiera. Pero bueno, vamos bien. Ahí dándole... Me da para bloquear el objetivo. Vale. Perseguirlo joder, oh, eh Escape posible? No No quiero escapar Quiero reventarlo Ahí ya le hemos de... Reventado el escudo Toma Eso para que me ataque <risas> Toma Disputación aumentada Ostras, que guay Me ha gustado Me ha gustado el combate el Espacial ¿Qué os parece? Un Rango Viken Bien, bien Ahí quitador ¡Toma! ¡Ostras, que La estación la tenemos allí en 19 horas Vale, que no sé por dónde andamos ¡Ay, que leche más guapa, tío! Ha estado guay La batalla espacial Venga Vamos, otra vez para la Tengo que establecer mi base ya, ¿vale? Ok Bueno, está muy bien y vas a escapar, pero oye, <coughs> pues si lo llego a saber la otra vez le fuera a disparado a los, a los ladrones. Pero bueno, vale entrando a la atmósfera, estamos ya como antes buscando edificios y tal. No sé si el mismo demostrado o okay. qué. Bueno, estamos ya más o menos por donde yo quería, ¿vale? Voy de ir un poquillo al este y tal, pero bien O sea, estamos en otro lugar, vale, vale Bueno, pues aquello debe ser algo Vale, edificio y tal Allí va a haber más alguien pero bueno, vamos a aparcar allí Y yo creo que está muy bien por hoy Hemos llegado otro sistema solar Vale, edificio desconocido, también me interesa Pero como este está marcado y este no Pues vamos a esto no sé qué os parece, ¿vale? dejármelo en comentarios Cualquier cosa, cualquier... Mira, ahí tenemos La puerta Así que bien Aparcado Tenemos también otra carta de navegación planetaria Que nos viene muy bien también Y ahí estaría, ¿vale? Vamos para allá Aunque graba ahí Venga, estupendo Este planeta mola Venga, guardamos y trazamos tenemos aquí otro punto de control. De acuerdo, puesto de bandolero. De acuerdo. Ahí estaría. Me quedaría por rebuscar esto y tal. Y, y eso. Y vamos a ver dónde nacemos hacemos la base. De acuerdo, porque hay muchos huevos. Y no quiero yo estar aquí al lado de los huevos. Tendríamos que destruirlos todos. De acuerdo. Tenemos el edificio que hay por ahí cerca. O lo que sea. Algún. Mira, hay ahí un llano muy bueno, ¿vale? Así que, bueno No sé qué os parece, pero lo vamos a ir dejando por aquí Vale, chicos y chicas Un bandolero espacial, ¿de acuerdo? Aquí con estas maravillosas Vistas, nos despedimos Venga, un saludito para todos Peñitas, apoyar ahí el canal Con vuestro like, ¿vale? Que sepa yo que os gusta, ¿de acuerdo? Y dejar vuestro comentario Comentar y suscribiros al canal si no lo estáis Pues nada Nos vemos en la próxima, chao, chao Menuda viciada con este juego